Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy pero muy bien. Esta vez la cámara está así como muy muy escondida. Pero lo que les quería comentar, vamos a hacer un video de seguimiento con respecto a eh, Homes CNL. Espero que, no sé, yo soy muy, con esas cosas soy muy... Muy minucioso. <risa> eh, HomeCNL que se convirtió en, en SmartCNL que por problemas legales se convirtió en Smart Group. Eh, el día domingo, no, perdón, eso fue el día viernes o sábado pasado. La verdad no recuerdo, pero me llegó un mensaje de: eh, Ustedes saben que mi número de teléfono es público eh, qué bueno tener la libertad qué bueno tener usted eh, ante la gente ser transparente y tener usted los comentarios abiertos donde usted pueda recibir retroalimentación y poder recibir tanto buenos como malos comentarios en mi canal de youtube y qué bueno también tener un número de teléfono ...público, donde cualquiera me puede escribir y donde yo sé que lo que estoy haciendo no es nada ilegal... ...más bien estoy eh, enseñándole a la gente a destapar y a cómo descubrir usted eh, este tipo de plataformas. Qué bueno ser como un libro abierto, donde usted eh, no tiene absolutamente nada que esconder... Qué bueno ser usted una persona que usted no tiene que salir corriendo de su casa porque recibe amenazas de muerte. Qué bueno ser usted una persona que no se tiene que ir del país corriendo porque lo están a punto de linchar. No estoy mencionando nombres, el que entendió el tema, entendió el tema. Eh, y pues el, el día... Viernes o sábado, la verdad no recuerdo eh, Estaba yo a punto de dormir Ustedes saben que eh, esto de YouTube Para mí no representa una ganancia económica significativa Yo simplemente lo hago por el hecho de que es algo que me gusta informar Me gusta es, eh, presentarle a las personas la verdadera cara De, de todo este tipo de plataformas y pues era temprano era tipo 9 de la noche hora de Costa Rica 9 y media sin embargo yo venía de trabajar eh, yo tengo familia Le, siempre que llego del trabajo dejo mi teléfono no me conecto a Zooms no me conecto a nada simplemente dedico ese pequeño tiempo a, a un pequeño espacio familiar ver películas cosas por el estilo y ahí fue donde me llegó un mensaje donde el señor eh, Sander Sander González, del que ya eh, he mencionado, no para mal, pero sí he mencionado en algunas ocasiones en los videos que, en los pocos videos que he hecho de Home CNL. Y vamos a ver las personas que dicen: Emanuel, es que usted hace contenido porque usted gana dinero aquí. Los videos de Home CNL yo los hago realmente porque es un tema que a mí me apasiona. Y es un tema que a mí, me desde que yo conocí HomeCNL, yo dije, esto está mal y hay que hablar de esto. Sin embargo, usted ve las, las reproducciones que tienen esos videos. HomeCNL para mí no representa una ganancia monetaria significativa. Las reproducciones que tienen los videos de HomeCNL en mi canal no son tantas como las de otras plataformas. Sin embargo, aquí estoy yo hablando de estos temas. ¿Qué mejor prueba de eso? que eh, lo que les estoy diciendo entonces, vamos al punto muchachos, porque yo sé que yo me desvío muy fácilmente eh, el video que les quería mostrar ¿Sí? es este que triste debe ser, Qué sentido y que despropósito hay un despropósito en ellos al anunciar algo que ya está muerto hay un muchacho de youtube y quiero aclarar les voy a decir algo eh, de Costa Rica este, este youtuber que dijo que nació muerta, yo te voy a decir algo yo al inicio dije que no, pero yo pido di disculpas públicamente porque yo soy todo un hombre y me equivoqué nació muerta y tenés razón muchacho Emanuel, y quiero aclarar cuando yo hablaba de un youtuber de Garage hablaba de uno de México no de este muchacho este muchacho ha hecho reflexiones muy correctas y yo quiero Públicamente, como un hombre, disculparme contigo y decirte que yo no estoy en el circo de ellos. Yo he puesto las denuncias en mi país y en el OIJ, ¿sí? De Costa Rica, ya tengo la comunicación para la prevención de esos delitos. En el organismo, ¿sí? De investigación judicial. Yo viví cuatro años en, po en Costa Rica, en Belén Heredia, viví. Cuatro años viví ahí. ¿Sí? Yo sé lo que es el pinto. Y lo sé mejor que nadie, el chinfrijo. Yo ahí comía. A mí nadie me puede decir cómo no se mueven las leyes en Costa Rica. ¿Sí? Mi hijo es costarricense, mi hijo menor. Solo falta que saquen fotos de mi hijo y que inventen barbaridades. Pero yo viví cuatro años allá y sé cómo funciona la ley en Costa Rica. No sean sinvergüenzas. A los nigerianos. Ahora, con respecto a... Ese, ese mensaje me llegó y me dijeron... Me pusieron en los, en los comentarios de Whatsapp... Emanuel, le mandó un mensaje Sander... Y le está pidiendo disculpas... Y yo... ¿Disculpas de qué? O sea... ¿Qué, qué, qué hizo? O ¿Qué hice? o ¿Qué pasó? Entonces fui a ver el video... Eh, respondiéndole a este mensaje... Señor Sander González... Eh, no hay nada que disculpar... Eh, yo sé que... Todo este tipo de personas... Inclusive las que de las, de las otras plataformas como Megapro que yo he hablado. Yo sé que son personas que están adoctrinadas. Yo sé que son personas que tienen el cerebro lavado por un líder o por varios líderes. En el caso suyo, lamentablemente, usted cayó en la trampa del señor Jack Wilson. Qué bueno y me alegra mucho que usted fue de las personas que abrió los ojos. Y vamos a ver, tengo que decir algo aquí aquí. Porque yo he visto muchos de sus videos y se ve que usted es una persona que habla con trans transparencia, que habla las cosas como son y que las cosas que tiene que decir las dice sin importar lo que repercuta sus palabras, sin importar la reacción que van a tener esas palabras palabras y yo creo que esa es una característica de los González en general eh, porque como ya dije en un video anterior yo también soy González y también quiero hacer un comentario al respecto eh, espero de verdad de corazón que sus acciones lo que usted está haciendo ahorita en este momento de denuncias lo que usted está haciendo de eh, portar la camiseta de ser esa persona que está defendiendo a todos los damnificados, que ya hay damnificados en Home CNL de personas que no están recibiendo dinero, que realmente esto sea verdad que realmente esto sea no para usted lavarse las manos no para usted salir de este apuro porque esto lo he visto, inclusive con el señor Javier Madrigal, que cuando cayó Pietra Verdi, eh, se unió a una campaña de denuncia, quisieron mover cielo y tierra, que, quién sabe qué tanto lo, lo hicieron así, pero hicieron movimientos... Pero todo esto al final resultó simplemente para que querer blanquear su nombre, su imagen, su apariencia. Ojalá de verdad, de corazón, se lo digo, que todo esto que usted está haciendo no sea una mampara. Y perdón si, si lo, lo que estoy diciendo eh, daña susceptibilidades, perdón si lo que estoy diciendo eh, lo ofende de alguna manera... Pero realmente esto lo he visto muchas veces. Y como dije en un video anterior, ¿cómo me daría cuenta yo que todo esto que usted hizo fue simplemente para blanquear su nombre, que no se viera ligado usted a esta estafa? Simplemente si en un futuro usted vuelve a repetir la historia. Entonces, dicho esto, señor Sander González... Se le agradece sus disculpas. No hay nada que disculpar, la verdad. Eh, y le hago una invitación. La invitación es la siguiente. Eh, mi canal en temas relacionados con la plataforma home HomeCNL. No tiene tantas reproducciones, como reitero. Pero si usted quisiera hacer una charla de Zoom conmigo hablando de este tema desenmascarando al señor Jack Wilson diciendo todo lo que usted tenga que decir eh, no va a ser desde ya le digo, no va a ser un zoom para cuestionarlo a usted sino para cuestionar la compañía Home HomeCNL y al señor Jack Wilson de hecho a usted como dije en un video anterior nunca lo investigué, nunca sé no sé su procedencia no sé qué ha hecho anteriormente. Lo que sé de usted son de los videos que ha hecho los últimos meses. Eso es todo lo que yo sé de usted. Eh, y si usted quiere que esa llamada de Zoom se vuelva una realidad y hablemos sobre Home HomeCNL, sobre SmartCNL, sobre todo lo que está eh, pasando en esta compañía. Mi número de teléfono está aquí abajo. Ahí usted me puede contactar y coordinamos una llamada de Zoom para que eh, entre su experiencia que acaba de vivir y mi experiencia viendo diferentes esquemas PONCIS, logremos eh, crear una retroalimentación donde podamos advertir a la gente sobre futuras estafas y futuros esquemas PONCIS eh, similares a HomeCNL. Ahora, dejando el tema de lado, hablemos un poquito de... Eh, ...el señor Javier Madrigal... ...que... ...mi mamá decía... ...decía porque mi mamá ya está... ...ya está en el cielo... ...si usted no tiene nada bueno que decir de una persona... ...mejor... ...no diga nada... ...y estoy refiriéndome al señor ingeniero Javier Madrigal... ...que es lo que... Eh, ...me pasaron una información la verdad, a mí me encanta que exista el canal de YouTube del ingeniero Javier Madrigal, porque esta, esta persona es lo contrario del rey Midas, el rey Midas ustedes saben, eh, una historia de un rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro Javier Madrigal es todo lo contrario, todo lo que toca se desaparece y la, empre la, la empresa entra en bancarrota y, y, y se va, entonces Canales como los míos, que yo me dedico simplemente a, a informar sobre futuras estafas. Yo entro en el momento en el que están pagando para hablar un poco del tema. Eso es como oro puro. Entonces, eh, donde esté el señor Javier Madrigal, yo sé que va a ser una compañía que probablemente va a caer. Quiero que vean esto, muchachos. Eh aquí estoy yo hay, hay una noticia que se llama GS Partners Luz GS Lifestyle Debit Card ok, vamos a traducir esto para que se nos sea un poquito más, más práctico eh, hay, una, hay una tarjeta de débito que estuvo promocionando el señor Javier Madrigal, vean que aquí hay un video de él Buena, muy buenas noches, mi nombre es el ingeniero Javier Madrigal estoy muy contento de poder vean que aquí en el fondo sale las diferentes tarjetas que hay que es una tarjeta de plástico una tarjeta de oro de aluminio de lo que sea eso es una un, un video bueno como siempre el señor aquí con los videos con los comentarios eh, eliminados no hay manera de comentar vamos a dejar su respectivo dislike <risa> aprovechamos eh, este señor estuvo haciendo campaña de esta tarjeta desde la época de Pietra Verde. Este video de hecho fue el, hecho el 18, 18 de mayo del 2022. Eh, y vean lo que pasó con esta plataforma. El comerciante que proporciona a GS servicios financieros con tarjeta de débito ha roto sus lazos. Vamos a adelantar un poquito aquí. En otras palabras, hasta el día de hoy, Clubes One y Nayo Limited ay ayudaron a GS Partners a lavar fondos obtenidos mediante fraudes de valores. Con ese fin, no se proporciona ninguna explicación sobre la ruptura de los lazos. En su sitio web, Clubes One se presenta a sí mismo como un... Ok, en palabras simplificadas, yo voy a dejar la noticia aquí, esta plataforma de servicios donde lo que hacían ellos era eh, simplemente cuando usted tenía eh, ganancias en criptomonedas ellos le daban a usted sin, sin cobrarle comisiones extraordinarias ustedes saben que en, di, en los diferentes países hay un límite donde si usted recibe un monto muy elevado usted tiene que justificar y a veces hasta sus cuentas son retenidas porque puede ser un posible lavado de dinero. Esas plataformas eran totalmente libres de ese tipo de reglas. El señor Javier Madrigal las estuvo promocionando y ya cayó. Eso es simplemente lo, lo que les quería eh, mencionar. Eh, señor Javier Madrigal, por favor, hable de Omega Pro. Usted ahora que está en Colombia, usted sabe que Omega Pro es una plataforma que está pegando. Necesitamos que Omega Pro deje de estafar, deje de seguir sus funciones en el territorio colombiano. Entonces, ya que usted tiene este poder de, de que la plataforma de la que usted habla caiga, hable por favor de Omega Pro. Así como sucedió cuando usted habló de Juicy Fields, así como sucedió cuando usted habló de IP Capital, y así podría mencionar más una decena de, de, de plataformas de las que usted ha hablado y se ha ido eh, borrando esos videos. Muchachos, eso es todo lo que les tenía que mencionar. Un video sim simplemente eh, hablando de estos temas y pues eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.